Chacha, pues estamos, como llega la primavera, estamos haciendo un recorte de pezuñas y despacitándolas por dentro y por fuera. Y aparte Victoria, Victoria llegó y tiene esta articulación perdida. La habían atacado los perros, se había quedado por el campo y esta mano no la apoya. Entonces siempre cuando llega la primavera del calor se le hacen problemas aquí, le hemos rapado esta zona. Ya el mes que viene seguramente pues nos tocará esquilarlas. Y ahora lo que vamos a hacer pues es una sesión de pelu, bueno de pelu, de manicura. Y de, pues al final como todos los animales, pues como los perros o gatos... Eh, con el calor, pues también hay que ponerle su pipeta y sus productos para que no les molesten los insectos y estén lo más cómodos posibles. Ya veis que bien se porta, ¿eh? Súper, cariño. Sí. A ver, cariño. Eso también ahí un poquito aquí. I sí. sí.